gente como están espero que estén bien en esta ocasión vamos a hacer algo muy rápido un video muy corto pero eficaz mira van a prepararse esto suc suc van a echar al vasito y agarran el yogur no voy a poner la marca Epa, le, Acá. echamos a tu gusto yo creo que es suficiente y después pelamos el platanito que está acá miren pelamos lo pelamos bien pelado porque si no va a ir contigo cáscara la cosa que lo tienen acá no lo parten en pedacitos de acá sí, pedacitos. y lo ponen al palabre. acá otro pedacito ¿Ah? Verga y termina así tu postrecito, ¿no? Tu postre riquísimo. Así que sí, acá lo tenemos al lo que preparé: plátano, eh, leche suc, cereal y yogur. Vamos a probarla la primera proba mm, Yeah. Yo quiero probar con el cereal también. Muy buenas, ¿no? Vamos a acabarlo. Un poquito de yogur nomás. Uh -huh, uh -huh. estuvo muy buenazo el yogur, plátano y cereal. ¿Sabes? Si te gustó, dale like, comenta, qué tal te pareció esta preparación. También comparte el video y suscríbete a mi canal. Te muy bien en un próximo video. Chao, muchas gracias. Bye.